La selección mexicana de fútbol partió el día de ayer hacia Perú, donde jugará su segundo partido de preparación rumbo a la Copa América 2015. Antes de su partida, pudimos hablar con Marco Fabián, Javier Aquino y Raúl Jiménez, quienes se mostraron contentos de volver a ser convocados por Miguel Herrera, a sabiendas del escaparate que representa jugar la Copa América. que es satisfecho, estoy muy satisfecho, se, se lograron los objetivos que teníamos, quizá por ahí pudimos haber logrado hasta un objetivo soñado que era el campeonato, pero creo que en general eh, se hizo muy buen trabajo y en lo personal, bueno, me mantuve todo el torneo haciendo cosas importantes y... Y bueno, hoy, hoy cambiando el chip, trato de, de hacer lo mismo con la selección. ¿Ahora que eso a selección? Sí, claro. Hay que contagiarlo, hay que venir a, a trabajar acá. Y sobre todo es importante transmitir a, a compañeros las experiencias que hemos vivido. ¿Buena vitrina de Copa América? Sí, muy buena vitrina. Sabemos que, que siempre están las miradas ahí eh, de todo el mundo con viendo en uno de los mejores torneos que, que hay. Bueno, es importante y también debe ser una motivación para todos nosotros. ¿Te pone nervioso la vitrina a la que vas a estar expuesta en la Copa América? No, nervioso no. Creo que los jugadores lo que menos pueden ponerse es nerviosos y creo que tenemos que estar más bien alertas ¿no? para, para lo que viene, que hay grandes elecciones y que también podemos competir. Un sueño cumplido, ¿no? Sí, definitivamente un sueño cumplido y ha sido un semestre maravilloso entonces hay que hay que demostrarlo y hay que avalarlo así no ha sido algo algo malo lo que nos ha pasado hace hace cuatro años fue una experiencia poco grata por la situación que vivimos uh -huh. por la situación que vivió el equipo por la imagen que quizás dejamos dentro de, de esa Copa América y que yo creo que no es la adecuada para una selección de, de México y ahora pues revertir y los cambios obviamente se ven en, en mentalmente, futbolísticamente, se, se cambia mucho en, en cuatro años, ¿no? se, se tiene que demostrar que, que se ha mejorado, que se ha madurado y que se hace un jugador con más experiencia. Bueno, acuerdo? Obviamente lo, lo he dicho muchas veces, no somos todos representamos a México, tanto nosotros que jugamos allá como los que están aquí tenemos puesto una misma camiseta y eso es importantísimo, ¿no? yo creo que no hay que separar eh, o poner en otro, en otro saco a nosotros porque en realidad somos jugadores mexicanos, ¿no? que estuvimos en la liga, que tuvimos la oportunidad quizás de ir a Europa, de mejorar y representar al país, pero todos tenemos la necesidad y la obligación de, de hacer que México tenga un, un torneo importante. Bueno, yo creo que habrá que ir pensando esos partidos de, de preparación primero eh, para, para sacar conclusiones, seguir corrigiendo cosas, seguir este, creciendo como, como equipo y adaptarnos a lo que queremos. ¿Qué te dice enfrentar en la ronda de grupos a Chile, que sin duda va a ser un país muy difícil por ser el, el país local? Sí, es un aliciente más para nosotros el enfrentarnos en, en, enfrentarlos en su casa, este, siempre enfrentar a la, la selección de que Es la anfitriona, es un gran escaparate y bueno, yo creo que hay que hacer grandes partidos porque ningún rival va a ser fácil. Bueno, yo creo que no hay que ponernos límites, habrá que pensar siempre en grande, en dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder lograr llegar a lo más